Hola amigos, estamos aquí con John Gustlip, que es nuestro solista de esta semana. Es un cornista y además es un miembro, ex miembro de la Filarmónica de la Ciudad de México. John, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. De gusto. ¿Vas a tocar ese instrumento de allá? ¿Nos lo puedes enseñar? Bien. Es el corno francés, amigos. este un, un, un, este, un instrumento maravilloso, un instrumento verdaderamente interesante y va a tocar, John, el primer concierto para corno de Richard Strauss. Hay que recordar que Richard Strauss, su papá era corniste, ¿no es cierto? Y supongo que, entre otras razones, además que él prefiere también el corno, o sea, es un instrumento preferido en, todos, en su, toda su, obra, en en toda su obra, obra, ¿no es cierto? Eh, dime una cosa, John, en primer lugar, hay dos conciertos de Strauss, ¿Cómo se diferencia este primero del otro? Bueno, este primer concierto de Strass escribió Strauss este concierto a la edad de 19, 20 años. ¿no? Entonces es una obra de su juventud uh -huh. y se escucha el desarrollo de su propia voz, de su propio estilo de escribir, pero también hay cierta influencia poco más tradicional de la música de Mendelssohn, uh -huh. de Schumann, un poco así. Entonces se escucha el uso del instrumento desde el mero principio uh, Strauss está, está exigiendo de cada instrumentista y de cada entrevista el solista el máximo de las capacidades técnicas de cada instrumento, eso sí, pero uh, entonces se escucha su voz, pero también se escucha un poquito el toquecito de menos. Todavía es una obra de juventud, es una obra sí. eh, llena Ahora, entonces, de optimismo, ¿no? Sí, de y, mucho entusiasmo, o sea, de mucha sangre y gara. Ahora el segundo concierto eh, hizo el mero final de su vida. Justamente que son las cuatro últimas canciones. Entonces, eso también muestra su muchísimo virtuosismo ¿no? y su técnica, su lenguaje en todo su desarrollo. Pero hay un poquito como en las últimas canciones, de el Stacia, el Red, ¿no? este, se escucho como agridulce a las melodías. ¿Cómo ¿No puede ser? Porque además estamos hablando de este segundo concepto ya después de la Segunda Guerra Mundial Exactamente ya un viejo. Y es, es Son como 50 años o más creo. O sea, 60, 60 años de, Entre los, entre dos, los dos Sí, ahora el instrumento Es un instrumento conocido por sus dificultades un instrumento difícil Quizá se podría, si lo comparáramos a los cantantes, es como ser un tenor, ¿no? Tienes que dar las notas agudas, puede quebrarse o no, la gente está viendo también un poquito, este, no solamente la expresividad, sino la posibilidad de tener esa, esa seguridad, ¿no? Sí, por eso hay que venir a los conciertos en vivo, este, <risa> a las salas, porque siempre es una experiencia. Claro, y... nunca sabes qué va a pasar, ¿no? <risa> Así es. Es un instrumento que proviene, amigos, de, uh, de la, del instrumento que se utilizaba para... La casa claramente es un, un corno sí. de estos que se utilizaban en caser, pero ahora está dotado de muchísimas eh, eh, cuestiones técnicas que permiten que sea muchísimo más ágil. Ahora tienes que tener un control no solamente de los dedos, sino especialmente sí. en la boca. Eso pues, es eso es. Mucho, tiene mucho que ver con el canto, pero mm. sobre, sobre todo depende del aliento, el uso del aliento. Y... Hay que minimizar, tocar de la misma manera más eficiente para que el labio trabaje lo mínimo posible. Entonces, el uso del aire es. es, es tiene lo más importante es el oído, cantar como cantante y usar el aire. Entonces, eso para mí, por lo menos. Seguramente. Eh, amigos, es un instrumento maravilloso, vamos a tener dos eh, participaciones interesantes, además no solamente vamos a tocar John eh, este concierto para corno, sino que además vamos a tocar el Till Eulenspiegel que tiene también un solo muy conocido, un solo que habrás tocado muchas veces y que también es sus sí, sí, por supuesto. <risas> Eh, es, una, es, un, es una cosa de exposición maravillosa, pero John, es una, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Y gracias por estar aquí. Y amigos, no se pierdan este concierto con John Gustley y con la filarmónica de la ciudad de México.